Ultracinema 11 cine experimental, film footage, creative commons y post internet art. Hola, ¿qué tal, gentes bonitas del internet? Espero que estén muy bien y pues eh, regreso triunfalmente después de una ausencia de dos programas. Al menos. He estado de aquí por lo menos, he estado mm. de aquí, de aquí para allá, pero ahora les saludo desde la Ciudad de México. Y pues estoy en este caos de ciudad de visita y pues eh, me da mucho gusto saludarles. Hoy tenemos, eh, vamos a platicar eh, bastante acerca de algunas de nuestras actividades y me acompañan eh, mi colega y amigo, Michael Ramos. Hola, ¿cómo estás, Micha? Pues muchas gracias, maestro Bunt. Estoy aquí congelándome en la horripilante ciudad de Toluca, que ando, de, ando de visita para un proyecto y pues la verdad hace mucho frío extraño Tuntunlandia yo yo yo yo yo envidio ese, ese ese frío porque bueno Montreal ha estado tremendamente caluroso y espantoso ah, pero en el invierno estabas quejándote pero en el invierno sí está muy feo. La verdad es que el clima es muy hostil, pero no lo cambio. Y por supuesto también está hoy acompañándonos eh, Leagro. para Leagro. nuestras colaboradoras, nuestra querida Carla. Carla, ¿cómo estás? ¿Qué onda? Pues sí, igual, muchas gracias y pues este bienvenidos a una nueva emisión de este podcast. Y pues qué chido, Bunt, que por fin te conectas. Sí, qué pues valor envío! Es, es que he andado, he andado viajando, pero ya estoy, ya estoy aquí y pues bueno, con mucho gusto de, de poder colaborar. Yeah. Maravilloso. ¿Cómo, ¿Cómo estuvo? ¿Cómo está tu palacete? ¿Cómo encontraste tu palacete de la Condesa? Pues mira, todo el personal lo ha cuidado muy bien. Los jardines están perfectamente podados. Y... La diosa Yervita, ¿qué tal? No, ella está, pero pues en el en el trono. Y, y pues bueno, las caballerizas también están este, bastante bien. El, el caballo azuquitar, que es mi, mi campeón, pues está, está bonito y está, está muy bien. Entonces, no me... No me... No me este. No te decepcionaron no, tus sirvientes. No me decepcionaron, entonces está, está bastante, bastante bien el día de hoy. Este, pues, pues bien, hemos estado, hemos estado pues, paseando en los jardines este, buntescos. Entonces, pues bien, <risa> <bastante> <risa> Ok, ok. Muy bien, pues, pues estábamos esperando a la nuestra heroína, la directora de la gira ultracinema. Pero desafortunadamente, pues, le salió un pendiente y no nos va a poder acompañar en esta emisión que, como cada inicio de mes, pues la idea es contar un poquito de las actividades de la, de la gira de, de Ultracinema en este mes, que como saben, esta edición del podcast a partir de ya hace un mes justo, está dedicada pues a contarles un poco sobre las actividades, hemos entrevistado personajes involucrados tanto de espacios, eh, de espacios de, de exhibición de, de colectivos, de, de sitios donde la gira estuvo o estará y pues por supuesto también cineastas involucrados ¿no? entonces bueno como no, no va a estar, nos dejó instrucciones precisas de que les contemos de, pues, de qué va a ir un poco la gira no No, no, este, no está nada cerrado que afortunadamente pues, es, es, es una gira abierta y, y maravillosa que ha resultado hasta ahorita eh, y antes de, de, de que empecemos a, a contarles qué, qué va a haber, les quiero eh, contar que, bueno, el mes pasado teníamos programadas algunas funciones, pero gracias al llamado que, que, que se hizo, ¿no? Que, que se gestionó en diversos espacios, como, como por ejemplo el CEDECINE, que está esta red de, de espacios de, de exhibición a nivel nacional, que no sé si surgió en la pandemia, pero bueno, de alguna manera... Tomó, tomó mucho impulso a raíz de la pandemia, se tejieron redes ahí interesantes. Entonces, un poquito el, el llamado que se hizo por ahí, la invitación, pues surgieron eh, unas funciones en Tlaxcala que, que han estado siendo un éxito. Y, y bueno, a fin de, de, del mes pasado de agosto, se presentaron en, en Tlaxcala, la, nuestra selección maravillosa de cine experimental mexicano, también la, la película Las cámaras que nos vigilan, eh, incluso tuvimos en, en el pasado 26 de agosto una función en Monterrey, en el barrio del Carmen, en Nuevo León. También la, la, la gira de, de niños que está, está maravillosa. Y, y bueno, pues ustedes que ya la vieron y ya se la saben, ¿cómo la, cómo la ven? ¿Creen que a los chamacos les pueda eh, llamar la atención algún día hacerse cineastas experimentales? Yo creo que un poco se hizo con esa idea, ¿no? Que por ahí se les bote la, la panica, <risa> se, se les botó, tuerzan los resortes, y digan, creo que por ahí, por ahí podemos entrarle al cine. Yo, yo, creo, que, yo creo que como hemos, hemos, hemos platicado muchísimo, hasta, hasta el, el hartazgo tal vez, de que el cine experimental es el que más le corresponde como práctica, como discurso a nuestra América Latina, pero yo creo que también yo, yo creo que también el, el cine experimental puede, puede ser muy interesante para, justamente para el público infantil, las infancias yo creo que eh, pues gozan mucho como de esta, de esta materialidad que, que puede existir en, desde, hacer, desde hacer, no sé, collage, desde hacer animación, desde hacer eh, pues intervención directa en la película, yo creo que eso genera una, un contacto como muy muy eh, muy directo, muy cercano con el material y, y, y se vuelve muy muy artesanal, se vuelve como un recurso pedagógico muy muy interesante y he, he citado el caso específico de, de, de mi amigo Johnny González en, en, en Costa Rica que lleva el cine a las regiones como más apartadas de las grandes ciudades en, en, en, en aquel país de, de Centroamérica y, y, y constantemente hablamos y retomamos y hablamos justamente de la cuestión pedagógica que puede tener el cine como una manera de, de, de generar pues justamente una, una, una cultura y me parece que es bien interesante eh, cómo, cómo, cómo los niños pueden percibir el cine de manera diferente y aparte pues también están los juguetes ópticos no que es la pues, la, la base misma la la esencia misma de la imagen en movimiento entonces yo creo que yo creo que sí yo creo que yo creo que, que por ahí puede ser como como una un camino que podemos llevar de la mano eh, eh, a, a niños y niñas hacia, a, a, hacia una práctica de imagen en movimiento y puede ser muy interesante y, y, y de hecho pues ha habido talleres con otras instituciones y en otras instancias e iniciativas en donde pues, hay, se deja a los niños realizar ejercicios y, y, y yo creo que podría ser algo, algo muy, muy interesante de, de, de, de analizar y de, y de llevar a cabo. Creo que, yo creo que es una, una manera pues, muy bonita de poderlos acercar a una práctica cinematográfica y aparte una práctica cinematográfica, digamos, alejada de, lo, de la gran industria. De ¿no? lo convencional, sí, sí, sin duda. Hasta ahorita la, la, la, eh, el programa para niños que se creó, la, la curaduría para niños, se, se ha presentado en Campeche, en Tlaxcala, en Nuevo León, en Morelos. Y bueno, pues va para largo, creo que fue mucho más exitosa y, de lo que esperábamos. Y, uh -huh. y, es, y es muy lúdico además, ¿no? Yo creo que si, si nos podemos ver, al menos desde, desde mi punto de vista muy muy particular eh, a, a mí por lo que me gusta en, en específico el, el trabajo fotoquímico justamente tiene que ver con lo lúdico ¿no? con la, con, la con, con, el, con el juego entonces yo creo que sí van muy bien muy bien de la mano cine experimental y, y las infancias y hasta y hasta se podrían hacer a lo mejor algún texto interesante acerca, acerca de, de esto y acerca de los, pues de los resultados que pudieran, pudieran generarse y de las opiniones que los mismos niños podrían tener acerca de lo que ven, de lo que hacen y, y, y, y yo creo que pues sí, autores como, como Chaplin han sido como, como revisados en, en, en talleres de apreciación de cine para niños, yo creo que yo creo que ahí está, y además es imagen, ¿no? Eminentemente imagen, y, y creo que, digo, sin, sin ser especialista en, en, en, en, en educación y ni en, y en infancia, nada, por el estilo, creo los niños tienen mucha cuestión como, como visual, entonces, pues sí, yo creo que es una manera bien, bien interesante de, de acercarse. Sí, y fíjate, digo, ya Carla nos contará, no sé si, si Carla has tenido experiencia de. De, de trabajar con niños pero digamos ultracinema pues tradicionalmente los talleres pues no están enfocados no aunque hemos dado talleres para para para chamacos pero ha sido una revelación la verdad muy interesante y la respuesta de las de las sedes en donde se han mostrado ha sido muy positiva este pero sí como decía sería bueno eh, plantearnos la posibilidad de de, de, de hacerlo más seguido y ver, ver, ver estas reacciones, ¿no? Porque si sí, yo, yo estoy convencido que esto nos va a llevar a, a, a, a que de, de, de alguno de estos lugares saldrá el siguiente Antonio Bunt, o el siguiente Antonio Arango, ¿no? El siguiente Bruno Varela. Pero bueno, Carla, ¿tú que tienes experiencia de, trabajando con mozalbetes? ¿Cómo ves? Sí, tengo experiencia. Ah. <risa> no sé, digo. <risa> <risa> no, pues de hecho, en realidad tengo muy poca porque me parece que es bien difícil trabajar con niños, la verdad. Este, pero sí, alguna vez tratamos de hacer unos cursos para unos niños, unos cursos de arte visual y audiovisual, con, una, con unas compañeras tratamos de hacer eso. Y pues como que sí fue muy complicado para nosotros porque de algún modo... Su, o sea, no, no sé, como que no teníamos muy claro, ¿no? Como cómo llegarle a, a los chavitos y que, que se interesaran por lo que les estábamos diciendo, ¿no? Eh, y creo que tiene que ver a veces con que se nos olvida que al final de cuentas también nosotros hemos pasado por ahí, ¿no? Y, y hemos sido niños o niñas. Y este, y que, pues, de todo, o sea, pues sí, como que terminamos subestimando así de, ay, no, sí, luego, luego les va a gustar esto, o así, no es cierto, ¿no? No no les interesa de inicio, o así. Tiene mucho que ver también con el contexto social y con este rollo del, pues, del fast food, fast track, fast everything, ¿no? Y que, pues, la banda también chica a veces ya viene muy viciada de eso, ¿no? Tan chica. O al revés, ¿no, Carla? De repente tú puedes decir, ah, yo creo que esto no les va a llamar la atención, yo creo que esto no sí. lo van a entender, y te, tienes un prejuicio, pero realmente te, te, te sorprende. Sí, también. Entonces, pues yo creo que sí es bien chido generar productos o proyectos enfocados al público infantil, porque, porque... Eh, pues les despiertas una sensibilidad que tal vez también ya está dormida, o sea, tú dirías, ay no, pues es que eh, los niños siempre están despiertos, pero la verdad es que no es cierto, ¿no? O sea, más bien es cuando empiezan a llegar este tipo de cosas que empieza así como que, ah, no manches, y vi esto, y vi aquello, y no sé, ¿no? Y entonces empieza a despertarse una sensibilidad que… Pues, que te vaya, pues, o sea, pues sí, que los va a llevar a algún lugar diferente, ¿no? ya sea en efecto a interesarse por la creación de este tipo de cosas o no, pero al menos a ver el mundo de una forma distinta, ¿no? mucho más amplia. Y creo que está muy chido, o sea, creo que el público infantil también... Eh, es generoso en ese sentido porque te, te enseña también mucho a ti mismo, ¿no? De ti, ¿no? De tu propia vida y demás, ¿no? Y de hasta la forma en cómo haces las cosas, ¿no? Entonces, creo que sí está muy chido llevar cine experimental al público infantil, aunque pudiera parecer así de no manches, pero pues también hay chavitos que se viajan muy chido, ¿no? Y que... Dicen cosas que igual el propio creador del corto o la peli, lo que sea se hace, queda así de neta. No me imaginé que te llevara a pensar esto o aquello, ¿no? Yo creo que, que es un ejercicio muy bueno y que pues, va a tener mucho éxito. O sea, a la larga va a estar prosperando cada vez más. Pues y... sí, esto sí nos, nos, plantea, nos plantea retos. Bueno, nos planteó retos desde el principio del... Del proyecto, y pues cuando estábamos pensando, ¿qué les ponemos? ¿Qué les ponemos? Pero bueno, pues ha sido, ha, ha sido interesante el viaje. Y pues hasta ahorita les decía, hasta, a, a, incluso nos lo han pedido, ¿no? Nos lo han pedido de otros lugares. Y, y pues ha sido bien recibido. Por lo pronto, eh, pues tenemos que contarles que este programa del que estamos hablando, que pues, es la Selección de Cine Experimental Mexicano para las Infancias, se presentará el próximo domingo 4 en una localidad de Tlaxcala que se llama Zacatelco, acompañado también de un largometraje experimental, que se llama las cámaras que nos vigilan de nuestro querido amigo Nicolás Tlax. Y pues solo para empezar, ¿no? Porque el día martes 6, nada menos y nada más que en Colombia, imagínense, el, año, el mes pasado en agosto tuvimos una presentación en Barcelona de la, de la película eh, eh, de colectiva de reapropiación del desierto de Simón y este mes de septiembre vamos a tener la lección de cine experimental mexicano y precisamente el desierto de Simón también se presentan en un, un lugar que se llama Casa Fuego en el, el barrio de Teusaquillo en Bogotá y eso está, eso está maravilloso ¿no? que podamos llegar hasta que la gira de ultracinema llegue hasta el extranjero la verdad que nos tiene, nos tiene sorprendidos ¿Cómo ves Antonio? Yo, yo la verdad estoy igual también gratamente sorprendido de, de la, del alcance ¿no? que, que, que, se ha, que se ha generado a través de, de, de la gira y, y, y pues también sorprendido que, que pues, pues ya está ya está no lo veíamos de pronto como como a lo mejor medio lejano, pero me parece, me parece extraordinario que, que, que se puedan ampliar los públicos y, y que llegue, llegue pues, uh -huh. este, este cine, este cine experimental made in Mexico a, otras, a otros lugares, ¿no? Y, y, y bueno, tenemos como estas, estas diversas funciones que hay hasta, hasta, pues sí, como en territorios, en lugares tan dispares como Huatulco, por ejemplo, no que, que, que de pronto concebimos, no sé, lugares justamente como Huatulco, como, como ciudades, ...como balneario, pero que en realidad hay una avidez impresionante de actividades pues, más diversas, pues, pues, pues, quise pensar que para la población local, pero también para los visitantes, ¿por qué no? De pronto, eh, pues, sí, hay, hay, hay cosas que que, que, que, llaman bastante la atención, entonces, pues, pues, eh, pues esperemos esperemos tener como, como, como más, más eh, formar más públicos y yo creo que hay, hay muchísima muchísima intención y, y muchísima muchísimo interés yo, yo he visto y lo hemos platicado cómo pues se suman sedes no Eso, y, y esta apertura me parece extraordinaria no que sigamos que sigamos pues pues siendo siendo pues que, que nos sigan nos sigan eh, sigamos siendo huéspedes de, de todas estas de, de todas estas iniciativas y estos lugares eh, que pues qué ganas de, de, de hacer la gira también hasta, hasta nosotros presencialmente no y, Sí, pues estaría, y pues una, unas arepas colombianas, no estaría <risa> nada mal en, pues, en Colombia. Estaría fantástico. Lo, lo, lo que me parece también, la verdad es que es, hemos platicado, digamos acá en el, en el, en el, eh, en el núcleo de, de, de la gira del festival también. Eh, pues es que nos han llegado solicitudes, ¿no? Precisamente este colega colombiano. No, pues nos escribió, oigan, pues es que me, me interesa mucho, yo quiero ser quiero ser parte y déjenme buscar un espacio. Las chicas de Tlaxcala, eh, que, que justo son como espacios de... de, de ya, o sea, está, está, está padrísimo porque son espacios de, de, de, en resistencia total, ¿no? Son casas de cultura, son eh, colectivos que se arman, eh, sus, sus, sus, cine, sus cineclubes en en donde se puede, no? Estuvimos en un en, en Tlaxcala, en un espacio que se llama eh, Centro Cultural eh, Espacio Cultural Polinizadora, que está dentro de una pulquería, como que desde ahí están eh, acompañados de un pulquito. Además, hacen, estos espacios no solo son de proyección, muchos de estos llevan acompañan la reflexión. Eh, en, en Tlaxcala estuvo la gira en un lugar que se llama San Pedro Muñozla en la casa comunitaria eh, y también o sea, ahí, ahí la, la, nos mandaron unas fotos bien bonitas de, de la reflexión posterior a la, a la película, eso la verdad es que me tiene, nos tienen muy contentos no lo, lo, lo, lo podemos presumir, ha sido verdaderamente sorprendente eh, como, como simplemente de, de decir uno pensaría que, que, que pues que sí, que sigue ese estigma del cine experimental pero afortunadamente creo que 10 años de trabajo han, han rendido frutos, ¿no? De tal manera que la gente está ávida de conocer otras cosas, que ya no se, se, se conforma con, con los mismos cines de siempre. Y, y pues, y ya, ah, perdón, perdón. No, dime, dime, dime. No, ya, ya, y además yo, yo creo que, oh, no sé si soy yo, no sé si es mi, mi, mi, mi natural amargura, pero, <risa> pero, también, pero también siento que, que, que, que últimamente, digamos, este cine convencional ha caído, ha, ha, ha caído en una crisis, ¿no? También yo creo que, que este interés, re, pues no sé si renovado o, o nuevo interés, no sé, la verdad, si, si se ha renovado realmente el cine, el interés en el cine experimental o en estas prácticas alternativas, eh, en estos, pues, no me gusta decirlo, en estos otros cines, por eso lo pongo entre comillas yo, yo creo que, que es como un termómetro para darnos cuenta de, del estado de, de, de esta crisis eh, de contenidos en el cine convencional en donde se repiten las mismas fórmulas y, y, y de pronto voy a ver películas y aunque sea pues entretenimiento pues la fórmula ya la viste, ¿no? Y, y, y como que yo sí siento que hay como esta, esta, esta crisis y está y, y por eso yo creo que en parte el público también está como, como en, en, en, este, en esta búsqueda, ¿no? De, de, de, de cosas distintas. Y, y, y ya nos platicaban hace unas semanas pues Freddy y Carla cómo. cómo Llega la gente al, al, al, al, um, a, a, a, a, a su cineclub móvil y, y, y, y le interesa, y está como muy, muy, muy clavada la gente en, en ver otras cosas, o, o a lo mejor ver, revisar al, algunas, algunas películas que ya se han visto, pero con ojos nuevos, con ojos frescos. Y yo creo que eso es como muy interesante dentro de este cine también de las infancias, ¿no? Que, que, que no están los ojos del, del, de los pequeños no están como, como con esta predisposición y el prejuicio de, de, de ver algo que no me va a gustar es que no le voy a entender sino que pues yo creo que volviendo a, a lo que platicábamos al inicio, yo creo que yo, yo creo que es, es, una, es una muy buena edad para, para, para exponer a, a, a las infancias a este tipo de cine. Claro, a lo mejor no vamos a ver algunas cosas de, de Bracach o, o, o de Michael Snow, porque sí está como de pronto bien denso, ¿no? O, o oyéndonos a lo más mainstream. Pues no les vamos a poner a Bergman, ¿no? Pero, pero sí yo creo que es como como, como bien, bien, bien, bien importante como, como formarlos en, en, en, una, en una cuestión crítica de que pues no todo es Disney no y no toda la animación es Disney y de pronto encontramos animación experimental eh, o técnicas de animación más Ma, más artesanales y pues bueno, platicamos hace ya varias semanas con ¿no, Julie y Jonat sobre, sobre el trabajo de, de su papá y, y, y yo creo que, que también es, es un ejemplo de también cómo, cómo involucrar a los niños en, en la producción y, y la animación yo creo que pues es algo que llama siempre la atención, no sé si nos vamos a... A, a, a Norman McLaren, ¿no? Que es como el casi, caso más clásico, de distintas técnicas de animación que pueden generar como, como interés en en, en, en en el cine, ¿no? Pues sí, pues sí. Eh, la verdad es que estamos, estamos verdaderamente sorprendidos y, y muy, muy contentos. Ya que mencionabas Huatulco, por ejemplo, ahí este colectivo Tilcuatle. Eh, pues igual, ¿no? nos buscó y ellos tienen un, un cine club todos los miércoles y, y pues bueno, durante septiembre vamos a estar compartiéndoles cosas de la gira que bueno, la, la, por si no lo, no lo saben, no, no, no ha quedado claro, la, la idea de la gira ultra cinema es precisamente que, que les compartamos en estos espacios cine mexicano, ¿no? Al principio teníamos nuestras dudas, de hecho el año pasado nos quedamos con las ganas de, de participar en el apoyo del Focine, porque, pues así como que, bueno, ¿y qué, qué cine mexicano? ¿no? Y entonces empezamos a rascarle y la verdad es que hay muchísimo. A lo largo de estos 10 años uh -huh. de, del festival, eh, hemos visto como la producción misma, no solo la, la, en, en el mundo, sino en México en particular, de eso creo que nos podemos sentir orgullosos, que el festival ha contribuido de alguna manera, a que la producción de cine experimental crezca a tal grado que pues, ya ahora nos podemos permitir compartirlo. Y bueno, es una, lo que, es, lo que está, lo que forma parte de la gira es un, es solo la punta del iceberg, ¿no? La verdad es que hay, hay muchísimo, muchísimo que, que, que podríamos haber incluido, pero bueno, pues por lo pronto estos colegas del, del colectivo Icuatl en Huatulco van a exhibir la selección de cine experimental mexicano, que bueno, pues ya, que es nuestra, nuestra punta de lanza. Pero también les vamos a compartir la, la película Ocho Canciones en Nahuatl, que justo el podcast pasado tuvimos invitados a, a, pues a dos de sus, de sus creadores, ¿no? dos de los creadores de esta experiencia audiovisual musical en Nahuatl. En también les vamos a compartir una selección de cine experimental mexicano de, de, de otros años, de, de la que programamos en el 2020 que justo como la pandemia nos impidió eh, que la gira tuviera much muchas más paradas de las que me decía, pues bueno eh, aprovechamos para, para incluirla y nuestros colegas de, de Huatulca la, la van a exhibir y finalmente cerrarán el el mes con pues me perdieron, ah, con eh, las cámaras que nos vigilan ¿no? de, ya, ya decíamos esta este especie de documental, experimental de, del buen Nicolás. Y bueno, eh, también la gira Ultracinema tendrá paradas además de Cuatulco, en Tlaxcala, esta, este colectivo de, de chicas que eh, eh, se, se, sumó, ¿no? se sumó a la, a la, eh, a la gira, con, programando en distintas comunidades, que eso también... Es otra de las cosas que tenemos que mencionar. Ellas trabajan sobre todo en comunidades indígenas, comunidades campesinas, y están trabajando para promover eh, su cineclub itinerante. Y también, nunca, yo la verdad, honestamente, no me había imaginado que pudiéramos compartir cine experimental en estos espacios, porque simplemente, pues no son, no es que, no es que sean nuestros temas, eso también un poco la, la cerrazón y la. La, capaci la capacidad o incapacidad de, de, del, del proyecto como que no está tan encaminado hacia esos públicos y esta gira nos ha, nos ha permitido poder acceder a ellos y la respuesta también ha sido increíble no Estuvimos, tenemos, vamos a, yo creo que vamos a invitar por supuesto tenemos que invitar a, a, a Lupe Maíz para que nos cuente esta experiencia porque ha sido increíble ¿no? nos, han, nos han contado poquito pues porque digo apenas empezamos a colaborar con con, con ellas un par de fechas pero sí, creo que será bueno oírlas de, de primera mano en, digo además, eh, de, de, antes de que se me olvide este, este programa de hoy tendrá dos partes, la primera pues estaba está dedicada justo a esto, no a un poquito la, la, eh, el, el plan de, de, de la gira para septiembre en la segunda parte tendremos a Carlos Rodríguez del Cine Morelos nos va a contar los planes que tenemos para, para colaborar con este maravilloso recinto en, allá en Cuernavaca. Y, y bueno, aunque tenemos un plan ya preestablecido, ¿no? Que hicimos al principio de, de la gira de Quienes Entrevistar, pues insisto, han, han estado surgiendo opciones y, y, y yo creo que ahí en el plan lo, lo incluiremos a, a estas chicas del, del colectivo. Pero Carla, ¿cómo ves esta cuestión de poder, de poder incluso mostrar cine experimental en, en estas comunidades que no estaban en nuestro radar, ¿no? Eso está, a mí me parece fantástico, no sé, ¿tú cómo lo ves? Pues yo creo que está genial y en efecto abre los ojos a, a pensar justo en eso, no en, ah, mira, aquí también se puede y darte cuenta que en realidad hay un público mucho más extenso del que se creía, ¿no? Yo creo que está súper chido porque eh, pienso que a los pueblos originarios a veces no se les toma en cuenta en este tipo de cosas, ¿no? O sea, sobre todo, ay, no, pues sí, si sí son cosas que tienen que ver con la tradición o conocer la tradición o conocer la artesanía o la forma, de, o la visión, la cosmovisión, ¿no? Que, pues, es muy chida también, eh, pero como justo... Creo que sí, ningún, o sea, por lo menos aquí los tres que estamos en este momento, yo creo que no habíamos pensado en ningún momento en ah, sin experimental que llegue a pueblos originarios para que en efecto también esta banda igual en algún momento empieza a producir ¿no? sus propios este, cortos, largos, lo que sea, ¿no? O sea, entonces creo que sí es, es muy chido porque te abre los ojos también, ¿no? Así de, ¡ay, sí. mira! Sí, Ajá. sí, sí, totalmente, nos ha quitado un velo, ¿no? O sea, justo lo que hablábamos un poco de, de, de repente de, pues no son nuestros terrenos, ¿no? Simplemente no, no, no, no... No son terrenos que solemos pisar, como, como, el, como con los niños, y a lo mejor eso pues, también nos tiene eh, un mucho con ese velo, ¿no? De bueno, es que no, no, no nos imaginamos que podamos compartirlo por allá, porque no, ¿a qué nos metemos en líos? Pero, pues, esto es lo bonito de tejer redes, ¿no? La, la, lo bonito de, de poder eh, ir, ir por el mundo tratando de, de compartir, que pues, es una de las premisas de Ultracinema, ¿no? O sea, hacer cine colaborativo tiene que se pueda compartir. De hecho, no no empleamos esto de, ay, préstame tu película, no compárteme tu película. Yo siempre trato de, que, de hablar en esos términos y, y creo que ha funcionado. Ha sido muy, muy bonito que se, que se acerquen y nos den la oportunidad de compartir eh, con otros públicos que no hubiéramos imaginado y, y, y vivir la experiencia de poder eh, salirnos de nuestra zona de confort, porque también es eso, ¿no? O sea, realmente como pues... Pues los tres, como dices Carla, somos este, ladinos no, no tenemos nada que ver a lo mejor en ese sentido con, con los pueblos originarios pero pues por qué no juntarnos con la gente que sí ¿no? y que nos dé la posibilidad de, de, de, de compartir y, y de, de saber que también hay público por allá está fantástico, la verdad es que está, está, está eh, esta gira nos está abriendo los ojos en, en muchos sentidos y bueno, pues vamos a seguir con el calendario, porque el 21 de, de septiembre en el Cine La Mina de Guanajuato se compartirá con ellos la selección de cine experimental mexicano, que insisto, es nuestra, nuestra punta de lanza. Ahí le mandamos saludos a Leslie Borsani, que pues igual siempre nos ha abierto las puertas, siempre que hay oportunidad. Y vamos a tener esta función y otra función en octubre con, con ella allá en Guanajuato. Y otra de las, de las funciones que salió gracias a esta, este llamado a, a, a, a la comunidad es en, eh, en Chihuahua, el sábado 24, en un lugar que se llama Reborujo Café. Vamos a compartir eh, México Erótica, que es otra película colectiva de reapropiación generada por, el, por Ultracinema. Y en el marco de un festival de cine erótico que, que organizan allá en Chihuahua, Compartiremos eh, esta peli que, que es todo, todo un hit en, eh, en páginas como eh, Xvideos, por ejemplo. ¿no? <ríe> igual, igual, si no tienen, eh, si no pueden ir a Chihuahua al Revolujo Café, pues búsquenla ahí en Xvideos y la van a encontrar. Y bueno, tenemos otras fechas eh, justo con estas chicas de Tlaxcala. Y como, como insisto, esto, esto ha sido teníamos un plan eh, desde el principio de, de cubrir ciertas fechas, pero afortunadamente la, la, la respuesta del público, pues, ha sido del, de la gente de los espacios, ha sido muy, muy interesante, muy, incluso pues, a veces siento que, que, que, que, pues, que nos sobrepasa, <risa> que, que nos hacen falta manos para poder coordinar todo, pero bueno, pues hay otras, otras funciones que se están, se están construyendo, que se están eh, terminando de, de, de afinar, pero pero bueno, este mes de septiembre viene, viene todavía más cargado de funciones. Eh, de entrada, pues bueno, haciendo un recuento, pues es Colombia, Oaxaca, Tlaxcala, Guanajuato, Chihuahua, Veracruz y lo que más lo que se acumula, ¿no? Estamos, y bueno, de entre esas pues de, o sea, son públicos de ciudad, públicos de, de, de, de, del campo, públicos de... De, de pueblitos, de, de no sé, de, incluso internacionales, lo cual pues nos, nos, nos llena de gozo y, y pues esperemos que, que se sigan teniendo paradas de la gira para, para poder seguir compartiendo el cine experimental mexicano. Y pues bueno, no sé maestro Bunto, ¿cómo ve? Yo, yo la verdad sí, o sea, sigo con, con la sorpresa, ¿no? Que nos contactan y, y pues sí, la sorpresa fue en, en Chihuahua, ¿no? Que muy gratamente nos, nos, nos se acercaron a nosotros y para, para pues, para proponer, ¿no? Y, y pues, y, y pues que además, más... que además es fan del podcast, el, el, el colega. Exacto. Exactamente, que que así justamente nos nos nos conoció y, y yo creo que yo yo creo que pues sí entre entre más sedes tengamos. Pero menciónes saludos a Roberto Robles que justo es este colega que a través del podcast nos, nos nos conoció y dijo yo también quiero sumarme a la gira y pues buscó esta posibilidad de, de incluir, de incluir una, una una parada por allá. Y, Perdón, sí, no, está bien. Eh, y, y sí, a fin de cuentas, pues entre, entre, entre lo, lo que hemos mencionado también varias veces, entre más tengamos sedes, pues más vamos a formar públicos y, y, y tú, lo, tú, lo, tú lo dices constantemente. Ok, si no te gustó, pues está bien. O sea, muy respetable, pero ya conociste algo más, ¿no? Este que es distinto a, a lo que normalmente estamos acostumbrados a ver, y, y eso me parece sensacional, que, que, que no haya este prejuicio, porque es experimental, no le voy a entender, o no me va a gustar, y, y que mucho la, la academia, de pronto duele decirlo, pero es cierto, se ha encargado justamente de, de, de hacer más, más elitista, el, el, el, cine, el cine experimental, cuando en realidad debería ser al contrario, ¿no? Es como una práctica mucho más, tampoco me gusta mucho la palabra, pero mucho más democratizadora, si existe, el, si, si existe tal, tal término, eh, y, y, y sí, llegar, llegar a, a comunidades... De todos los tamaños y, y, y Carla hablaba hace un, un momento de, de, de una cosmovisión distinta y, y, y, y tampoco me gusta mucho la palabra, pero, pero este, porque me suena como muy condescendiente y de pronto como muy white, white este la cuestión de, de, de colonizadora o descolonizadora, ¿no? que está como muy de moda ahora. Pero a fin de cuentas, de pronto es cierto, ¿no? Como que siempre tenemos como la misma visión, la misma perspectiva, como que los cines convencionales obviamente tienen detrás como todo un aparato propagandista, todo un aparato eh, ideológico, y cuando nos presentan un cine más libre, un cine distinto, un cine... Pues tan lúdico a fin de cuentas y un cine tan cercano en, en tanto a práctica sobre todo, creo yo eh, a, a, a prácticamente cualquier, cualquier persona que pueda acercarse a él yo creo que está sensacional Sí, sí, sí, la verdad que eh, yo creo que de esta experiencia de esta gira, de, de esta edición del Ultracinema vamos a aprender un montón para, para salirnos de de nuestra zona de confort, y pues seguir, eh, pues no quiero decir marcando el ritmo, marcando el paso, pero, pero sí estamos tratando de, de, de dejar de ser eh, ese festival, ese, ese, y promover ese cine experimental que, que es solo para unos cuantos, ¿no? Que de repente por ahí se ponen muy contemplativos y muy, muy ensimismados para, para promover un cine experimental que esté más abierto, que sea más cercano a la gente, porque al final de cuentas, eh, el, el, el festival en sus orígenes como jornadas de reapropiación surgió del, de la premisa de Kidby Ferguson, ¿no? El, la reapropiación es el arte del pueblo porque cualquiera puede hacerla. Y en este sentido sentimos que el cine experimental es, es lo mismo. O sea, realmente cualquiera podía, con, con ganas podía acercarse a crear cine experimental sin tanta academia, sin tanta faramalla, sin tanta soberbia que de repente los colegas tienen porque, ya lo hemos dicho, como decía Antonio, hasta la náusea, es el primer paso en el cine. así Desde la historia del cine, está, está sí, las bases de la historia del cine, el cine mismo, está, están sentadas en la experimentación. Y bueno, no le echemos tierra a los colegas, simplemente nosotros comemos en otro plato. <risa> comemos aparte, perdón, pero sí. En fin. Ya me callo, porque de tanto, estoy hebreo de gozo, la verdad, estoy muy contento. Estoy extremadamente contento de que esté pasando estas cosas maravillosas con, con la gira ultracinema. Pero ya, a lo que sigue. Eh, pues, pues bueno, sí, este, pues yo creo que, que, que ya estamos llegando al... Al, al final de esta, de, esta, de esta transmisión y... De la primera parte, la primera parte. la primera ¿Qué? parte, la, la, lamentablemente no voy a poder estar en la segunda, vengo así como, como con un montón de pendientes a, a esta ciudad caótica. Tienes que no? recorrer tus haciendas. Tengo, tengo que recorrer, este, pues sí, el... el, el tu reino. El feudo. El feudo. Pues, el feudo, feudo. No. Entonces, el feudo y, no, no. Y, y. Y pues. Tienes que hacer inventario de cuántos restaurantes más se agandallaron en la calle ahí en la condesa. No, es que si te pones a hacer el. el, el recuento, <risa> el inventario, pues no, no acabas, porque sí, me sorprendió que hay un montón que se, se, se agandallaron, ¿no? Entonces, pero bueno. Pues finalmente o víctimas de la gentrificación de, de las ciudades, ¿no? Eh, y, y pues bueno, finalmente no, no voy a estar en, en la próxima, en la, en la siguiente parte, pero pues bueno, yo creo que los dejo muy bien acompañados a quienes nos, nos, nos, eh, nos escuchen. Sí, en, en la segunda parte ya decíamos, va, nos va a acompañar Carlos Rodríguez, el director de cine Morelos, y pues vamos a platicar con él de, de los planes que, que hay para, para que sucedan cosas ahí también en ese, en ese espacio. Y bueno, pues Carlita, tu reflexión final de esta parte. Pues que se siguen sumando más espacios, eh... Ahí pues todavía quedan algunos, o sea, yo sí estoy contenta de que al parecer en mi ciudad natal, querida, ah. un... <risa> está se arme esta muestra de la, de la gira, porque, o sea, me emociona pues que Ultracinema llegue allá, a, ¿no? Y, y que, o sea, y que pues, se vean esas creaciones experimentales. Que ahorita, bueno, hay más público, ¿no? Más abierto. Siempre ha habido público abierto, pero no ha habido mucha oferta, esa es la verdad, ¿no? Entonces, <ríe> y entonces por fortuna ahorita, este, pues igual eso también a mí me emociona y ojalá pues también no solo se sume Toluca, sino se sumen mucho más ciudades, mucho más pueblos, mucho más lugares a, a esta gira. Ojalá que así sea, que se replique mucho más. Sí, y déjame, déjame te cuento Carla que hoy, hoy precisamente que estamos grabando el podcast, eh, anduve por allá en, en la Cineteca Mexiquense, que es, que es, es maravillosa, está súper bonita, vi una película ahí y lo disfruté muchísimo, entonces seguro la, la, la, la, la Giro Ultracinema va a lucir maravillosa, entonces bueno, ahí tú estás hundiendo sí, sí, co sí, sí, sí, como en bajada, perdón. Y a mí me emociona mucho que una sede, que o sea, yo eh, al parecer es segura esta sede, ¿no? Porque nada más están haciendo unos ajustes, pero me emociona que se muestren las piezas ahí, ¿no? O sea, sí. eso. sí, sin duda, sin duda. Por más fría que sea esta ciudad y me esté maltratando, porque me estoy muriendo de frío, ya estoy acostumbrado al calorcito de Dunanía. Eh, la verdad es que sí hemos encontrado aquí gente muy interesante. Que, que tiene ganas, está ávida de, de, de otras cosas. Entonces, bueno, tú como embajadora plenipotenciaria de la gira de ultracinema en Toluca, pues estás trabajando duro para que esto suceda, ya está prácticamente amarrada. Y, uh. y bueno, pues ya les contaremos, ya les contaremos. Maestro bon, pues despídanos, despídanos. Pues nada, les, uh, no, les despídanos, Perdón, despídanos del... De, de, de, esta, de esta parte del programa, no nos vaya a despedir del podcast, por favor. Ah, no, bueno, sí, no, sí, sí, este, sí, por supuesto, eso, eso, eso queda clarísimo, este, no, porque si no hay que pagar finiquitos y, y pues bueno, este, con, con esos finiquitos se pueden hacer este, viajes a, alrededor del mundo, entonces, pues, no, si, si es una, si es una gran inversión. Bueno, no, pues, espérame, espérame Antonio, antes de que, de que despidas, porque si no se puede, va a olvidar que este podcast fue a nombre de nuestra directora Daniela Garrido, que pues por causas de fuerza mayor no, no nos pudo contar ella de viva voz, pero bueno, pues anda, anda trabajando en, en este circo de tres pistas que es la vida, y pues bueno, y también eh, a nombre de Camila Perales, que pues está como buena estudiante, eh, ya era muy tarde ahora el podcast, lo grabamos muy tarde, entonces se tuvo que ir a dormir temprano, pero le mandamos un saludo a las dos. Ya, ya me cayó todo. Pues, pues nada, eh, a, a, agradecemos mucho a quienes nos escuchan, nos apoyan, eh, y, y pues que, que finalmente eh, pues estén pendientes, ¿no? De, de, de, de la gira estén pendientes de las sedes, porque la verdad yo creo que siempre vamos a tener como, como, como una sede, una sede, pues, pues ahora parece cliché, pero, pero seguramente habrá una sede cerca de ustedes y hasta en su país de origen, ¿no? De pronto, pues tenemos, pues está lo, lo que mencionabas en Barcelona, en Bogotá, tenemos sorpresas en distintas ciudades alrededor del mundo, no solo aquí en México, y, y, y pues, pues estén muy pendientes de, de todas las actividades que vamos a tener, eh, no solo de la gira, sino pues también de la futura edición del festival, que ya hablaremos en su momento, ya cuando se acerquen las fechas, pero, pero pues es una, una gira que, que hemos estado trabajando, que hemos estado preparando, y, y nos entusiasma mucho poder... poder llegar a tantos públicos. Entonces, estén pendientes, compartan obviamente también eh, las actividades y, y, y pues nos veremos en, la, en la, próxima, la próxima edición. Buenísimo. Pues gracias, Antonio. Y, y, y continuamos después de esta breve pausa, en la segunda parte. Y pues bueno, sí, nos... Pa, pa, a otra cosa que me acabo de acordar, antes de irnos ya para despedir esta primera parte. Para el momento en, este, en que este podcast haya salido, ya conoceremos la selección oficial de la edición 11, ¿no? Como bien decía Antonio, está a la vuelta de la esquina, y pues tendremos muchas más cosas que contar. Entonces, regresamos después de este corte con nuestro querido Carlos Rodríguez, que nos va a contar cosas maravillosas también. Regresamos. <risa> Ayúdanos a seguir haciendo el podcast más pirata de las redes. Visita boimiacoji.com barra ultracinema y compra un boleto para apoyar a nuestra causa y seguir hablando del cine experimental y sus derivas. Bienvenidos sean todos los que nos escuchan en este... Su podcast favorito, Nada es original, el podcast más pirata de las redes, que como ya saben, eh, aquí pues tratamos de, de hablar particularmente de cine experimental, pero bueno, en esta edición Gira Ultracinema, pues estamos ampliando nuestros horizontes, ya hemos platicado con, con personalidades que no necesariamente se dedican a cine experimental, pero bueno, nos están ofreciendo sus espacios. Y ahorita en esta segunda parte del podcast, precisamente tenemos un invitado muy especial, un muy querido amigo, de, pues que prácticamente conozco desde que me mudé a Teposclán. Y ahorita está en un espacio fantástico que ya le hizo por fin, le hizo Justicia la Revolución. Estoy muy contento de, de, de platicar con mi, que además es su hermano, entonces bueno, somos, somos muy cercanos en, en, no solo en temas de cines, sino en fanball. Querido Carlos Rodríguez, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, bien, bien. Muchísimas gracias, Micha, por, por la invitación. Eh, qué gusto, justo compartir contigo eh, una anécdota más de cine y, y como mencionas, pues también las chivas y también la lucha libre son, son algunas de las cosas que nos, que nos hacen platicar muy a gusto cuando nos encontramos. Muchas gracias por invitarme. Sí, pues ahorita Carlos está... Eh, pues, digamos, dirigiendo los esfuerzos del cine Morelos, un cine de tradición, un cine de, de abolengo en, en, en Cuernavaca. Y pues, antes de que entremos en materia, me gustaría eh, contar un poquito cómo nos conocimos, Carlos, porque bueno, pues, tú no, no es que seas un, pues digamos que te haya el, el dedazo mágico, te haya puesto en ese lugar, ya tienes un muy buen rato trabajando en, en, la, en la difusión, en la promoción del, del cine mexicano. Por eso decía que al fin te hizo justicia la revolución, porque eh, trabajabas en, en las redes cineclubes de Morelos, ahí fue donde, donde coincidimos cuando recién me, me mudé a Tepoztlán en, en un espacio de cuyo nombre no quiero acordarme, pero bueno ahí, ahí coincidimos y, este, y después bueno eh, eres, eres, se puede decir que eres pieza clave de, de cine, ¿no? De su, de, de su no sé si su conformación pero sí te veo muy activo también por ese lado la, la esta especie de red de, de espacios de, de, de exhibición de cine mexicano bueno cine en particular en general espacios independientes y además pues bueno tienes eh, mucha experiencia ¿no? sobre todo eso o sea a nivel eh, a nivel eh, ¿cómo se dice? gente de a pie In, eh, moviendo iniciativas para compartir el cine en, en todo tipo de espacios, ¿no? Este, y pues cuéntanos, cómo, ¿qué fue lo que te atrajo al cine? ¿Por qué, por qué ese, ese gusanito como de a, a viento y marea programar y llevar cine hasta los lugares más recónditos ¿no? de la, pues del estado, para empezar, del estado de Morelos? Pero estoy seguro que si te dan la oportunidad lo harás en, igual en, en el país. Pero cuéntanos, Carlos, ¿cómo, cómo fue que empezaste por ahí? Pues mira, eh, el gusto por el cine eh, me, me cayó ya grande, ya en, en, en el, cuando iba tenía edad de secundaria, de preparatoria. Tengo un tío que es mi segundo padre, que se llama Bernardo Aguilar Flores, que es, es político y que su oficio de toda la vida fue ser cácaro, ser proyeccionista, tanto de cines comerciales como, en el, como se estuvo en el cine Morelos. ¿no? Eh, fue una persona, es una persona con la que coincido en muchísimas otras cosas. El cine no era lo importante, lo que a mí me atraía mucho de estar con él era su, su pasión por la lucha libre, justamente. Entonces, para mí, para mis primos y mis primas, era, era muy divertido estar con mi tío porque hacíamos de todo, jugábamos, nos llevaba al cine, jugábamos luchitas, nos platicaba de muchísimas cosas, era muy apasionado de la música también. Y bueno, era ahí un, un, un gusto por compartir mi tiempo con él, y, y él era cacaro del Cine Morelos. Entonces yo a mis tardes de secundaria y de prepa, eh, saliendo de, de, de la escuela, me venía al Cine Morelos a estar con él un rato. Eh, entonces, pues mi vida desde pequeño ha, ha estado en el Cine Morelos, en las cabinas y en las salas. Entonces, por, por ende, aprendí a proyectar desde, desde morro, ¿no? aprendí a proyectar en 35 milímetros, me enseñó a, a pegar las películas, ¿no? a, a, a despegarlas para su entrega de regreso, a exhibir, este, también me enseñó a proyectar, se me quemaron por ahí algunos cachitos de rollo por descuido, vaya, me enseñó el oficio y eso me gustó muchísimo, pero a él también le gustaba la producción, le gustaba el guión, le gustaba la realización. Y por, por accidente, en el cine Morelos daba al CCC algunos cursos de producción y él, y él los tomaba. Entonces también me hablaba mucho sobre producción. ¿no? Él hacía sus cortitos, me los enseñaba y los veo Yo lo que quería estudiar en ese entonces era periodismo. Me gusta, siempre me ha gustado la política, me ha gustado lo social. Yo hacía caricatura política en ese entonces, de, de, cuando iba a la prepa, en la secundaria. Y esa era mi tirada, entonces, en la búsqueda de, de la licenciatura en periodismo, encontré artes visuales en la UAM, y el cine pues me llamó la atención por lo que mi tío me contaba, y porque sabía que por ahí podía encontrar, encontrar y contar historias, eh, y que no precisamente tenían que ser una cuestión tan, tan de la praxis del periodismo, ¿no? Y me gustó, y ahí fue que, eh, que se me metió la idea de, de hacer cine, y eh, a la par que entré a la universidad, justo mi primer trabajo formal, mi primer empleo formal fue aquí en el Cine de Morelos de, de anfitrión, de boletero. Y pues de ahí se me pegó la, el gusanito de la exhibición. Yo no lo, yo no lo veía así en ese entonces. Eh, yo, yo era cácaro, pero desde ahí me salió el gusanito de la exhibición. Eh, luego logré ser cácaro de la sala Gabriel Figueroa. Luego salí del cine Morelos y, y me fui a echar a andar gracias a la invitación de Miguel Ángel Mendoza y de Ricardo del Conde, un proyecto hermoso que sigue rodando, que es Ecocinema México. Es un proyecto internacional, pero bueno, en su versión mexicana. Y justo sí, anduve por, anduvimos por, por toda la República llevando cine a, a comunidades, a ciudades, a barrios, callejones, muchísimos lugares. Y después regresé a coordinar las redes co-coordinar las redes comunitarios del Estado. Y bueno, ahora que me toca estar en el Cine Morelos, entonces pues sí, más o menos, tengo ya unos, eh, que serán unos 10 años eh, dándole la exhibición de la promoción del cine mexicano. Sí, qué interesante, esa, esa no me la sabía, que había sido hasta acá, Carroir y boleteo, O sea, regresa, regresaste al Redil y, y, y, y de la mejor forma, porque Creo que es un muy buen espacio, ¿no? Eh, digo, en, en general en México siempre, eh, hasta nosotros como festivales, tenemos siempre la problemática de llevar la gente a las salas ¿no? ante el embate de, pues, de otras cosas, ¿no? Antes eran los DVDs piratas, ahora son los, las, las múltiples, que ya hay 50 mil eh, canales de streaming, ¿no? Y que la gente, pues, eh, ahora con la pandemia, pues también se dio un, un boom de todas esas cosas. Y, y, y imagino que no es, no, es, no es cosa fácil, no es tarea sencilla que buscar que la gente regrese a las, las salas, y que lo haga pues con la convicción, digo, la verdad, seamos honestos, por más que tengamos a la mano todo tipo de artilugios para ver cine en nuestra, en nuestra computadora, en nuestro teléfono, la experiencia cinematográfica se tiene que vivir en una sala, perdón, pero así es, el cine se ve mejor en el cine, ya lo decía ese viejo eslogan del mundo de videocentro. Y este, que hablando habla, Llegaremos a hablar de lo del VHS Pero bueno, era un programa que me, me encantaba Porque pues eran los avances de las Películas que podías rentar En un videocentro Pero bueno, el caso es que Es, es todo un reto, ¿no? En general La, la, la exhibición ya no, digamos En En, en el cine en Morelos, ¿no? En general Tú que has tenido toda esta experiencia eh, es, es, Evidentemente es un reto, ¿no? Por, programar si sea una película en, en, en un barrio en una calle, en una plaza pública, uh, como en un, en un cine, ¿no? ¿Cómo, cómo has eh, enfrentado este reto tú en, en, en tu trayectoria, Carlos? Pues es, es sí, es, es, es un problema muy, es muy complejo porque también depende en el proyecto en el que estés, ¿no? Ahora yo, estando en el Cine Morelo, no solo compites con, con las salas de cine comerciales, sino justo como dices, con las plataformas digitales también, ¿no? Entonces, el, el, el objetivo se vuelve doblemente complicado, eh, pero cuando eres itinerante, puedes tú buscar a los públicos, ¿no? Los públicos son diversos, son muchísimos, y... Y de alguna manera tienes no solo la libertad de moverte, sino también la libertad de programar y de elegir qué es lo que quieres llevar a, cierta, a cierto público en específico. Y las localidades a donde vas, ¿no? Obviamente si es una ciudad, eh, eh, las dinámicas sociales giran en, en, otro, en otros tiempos, pero en, en, los, en, los, en los contextos rurales es, es al revés, ¿no? Y es donde justo... Eh, puedes todavía romantizar con la idea del cine, de, de cuáles son los objetivos del cine, cuáles, qué es lo que tú crees que puede eh, permitir el cine, la ¿no? cuestión social, transformación, de, de, de, de educación, de lo que sea, hasta de soberanía audiovisual, ¿no? que, que me gusta mencionarlo porque es justo cuando, cuando vas a, a, a lugares en donde eh, ir al cine no es su prioridad, ¿no? tienen muchísimas otras más importantes, pero sí tienen cosas que contar, y cuando lo pueden hacer a través de una cámara y luego ver eh, proyectada esa, esa idea o, o esa problemática, pues ocurre una sensación muy bonita de comunicación ¿no? a través del cine. Entonces, eh, es, es complejo dependiendo del proyecto en el que estés. Ahora, mi actualidad, es, es justo hacer que la gente se aleje un poquito bueno, no se aleje, sino más bien eh, eh, se dé cuenta, más las nuevas generaciones, que hay otra opción aparte de la tablet, del celular, ¿no? De, de, de las plataformas domésticas, porque, pues sí, el cine se ve mejor en el cine, pero también las, las generaciones que crecimos con ese eslogan, ya, ya, ya estamos este, a mitad de la vida o más para allá, ¿no? Los, los más pequeños no... Pues esa frase ni siquiera le resuena en la cabeza, ¿no? Su experiencia en el cine ya es cualquier cosa, ¿vale? Eh, y ellos están acostumbrados a la inmediatez, a la rapidez, y, es, y ese es, ese es el, el meollo del asunto: hacer que esos chicos vengan a vivir la experiencia al cine. Y no solo en este, en este contexto de una sala oscura con un sonido envolvente, sino también el, el contenido que va a haber en pantalla, ¿no? que, que, pues que está pensado, que está. Eh, Está pensado, está curado como tal, ¿no? Para, para que ellos lo puedan disfrutar y lo puedan conocer. Sí, sin duda. Y, y ahora te imaginarás para un proyecto como Ultracinema que promueve un tipo de cine pues, todavía menos común, ¿no? Que, que, que bueno, no sé, documentales o ficciones. Pues sí, es, es, es complicado. Pero pues nos da mucho gusto que, que, que de, de ahora sí que en esta... En esta faceta de tu vida, pues nos hayas abierto la puerta, ¿no? De entrada tuvimos ya, uh, para efectos de este podcast, ya, ya sucedió el Día Mundial del VHS y, y digo no te, lo había, no te lo había contado, pero cuando platicamos y me dijiste, oye, ¿qué, ¿qué vas a hacer para el Día del VHS? Dije, y que tú tenías como ganas de hacer algo, me pareció fantástico. Creo que necesitamos muchas más, muchas más personas como tú con esa apertura <ríe> en estos espacios, porque sí, y, y, y, y eh, evidentemente son, eh, como decías, o sea, de repente si le, si le pones esta tecnología que pareciera obsoleta a las nuevas generaciones, pues nunca sabes qué, qué duda puede sembrar en sus, en, sus, en sus cerebros y que quieran indagar más, que ¿no? es un poco lo que, lo que hemos venido haciendo nosotros, tratando de, de poner ahora la, la gira ultracinema, nos da esa, esa posibilidad de poner cine experimental donde nunca nos hubiéramos imaginado. Y por ahí despertar el mozanito, ¿no? Eh, y pues estamos muy contentos, ¿no? Ya nos, ya nos contarás cómo, cómo estuvo el, el asunto, que, qué fue lo que planearon al final y cómo lo, cómo lo recibió la gente. Pues bien, muy bien. La verdad es que yo ya tenía tiempo que quería eh, colaborar con la gira de Ultracinema. Obviamente yo cuando estaba en las redes cineclubes pues los públicos son distintos, ¿no? yo, yo tenía otros objetivos, mi público tenía también los propios, ¿no? que ya, habían, eh, ya se había creado una dinámica con, con el cineclubismo en distintos, en distintos sitios y me era complejo llevar una programación eh, de cine experimental, ¿no? entonces yo tenía esa, esa espinita clavada y bueno, cuando se me dio la oportunidad de estar en el cine Morelos, una de las cosas que, que luego, luego se me vino a la cabeza fue Ahora sí, ¿qué puedo traer sin experimentar? No? Porque yo sé que en, en Cuernavaca hay muchísima, muchísima banda que le interesa experimentar con, con, no solo con los materiales, sino también con las narrativas eh, audiovisuales. Entonces dije, sí, creo que tenemos que empezar, aunque sé que, que ya había habido eh, oportunidad de traer la programación aquí al Cine Morelos, pero yo no quería, una, no quería dejar de hacerlo, no quería dejar de, de colaborar. Y otra quería justo darles oportunidad al Día Mundial del VHS, ¿no? Que lo traía ahí muy, muy claro, porque tengo ahí cierta nostalgia también por, por el cassette, por, por la cinta, por, porque me tocó pues de morro ir todavía a los videocentros, me tocó que mi padre me, me diera a elegir qué película quería. Bueno, justo por eso, porque yo tengo reproductor de VHS, tengo todavía de televisor, tengo VHS, tal cual, y lo quería hacer. Y nos fue muy bien. Eh, en, en redes sociales obviamente las cosas fluyen exageradamente bien y, y a la hora del de, de evento, pues, pues es como el contraste, ¿no? Pero eh, lo curioso y lo natural creo que, que al ser pues, el Cine Morelos, la sala de cine convencional, la gente creía que iba a ser una proyección. No, no se esperaba justo llegar uno que el evento fuera en el lobby, aunque sí lo mencionamos, y que donde fuéramos a disfrutar la película fuese un televisor. ¿no? Para mí era importante hacerlo así porque pues, obviamente la naturaleza del VHS era ir directo a los televisores. Es completamente casera. ¿no? Totalmente, ¿no? Ese era el objetivo de la aparición del VHS, de llevar el cine a, los, a las televisiones. Y creamos ahí, digo hubiese querido tener más tiempo para, para que la instalación este, fuese más atractiva, pero creo que, que quedó muy bien ahí la mesa con el productor, con el televisor, y, y amontonamos ahí algunos cassettes de otras películas que teníamos, y, y la gente llegó, o sea, digo, al ser en el lobby también la dinámica ocurre distinta, no la gente no se queda totalmente a ver la película completa, entra, va, sale, se asoma un rato, se va, llegan otros, pero lo interesante fue que no se lo esperaban, que llamaba mucho la atención y que todos preguntaban por qué, por qué estaba ahí eso. Y pues se les decía el Día Mundial del VHS y hay que festejarlo, y este es el programa. Estas son las películas. Y es, unos decidían quedarse, otros decidían venir a la siguiente función y otros solamente se, se sonreían de una manera eh, eh, nostálgica para las generaciones más. Más grandes y, y los más jóvenes, pues impresionados, y la foto, el Instagram, la historia, pues fue una, una dinámica interesante bonita que, que espero ampliar y dedicarle más tiempo para el próximo año. Qué maravilla, Carlos. Sí, pues hay que pensar, por ejemplo, en el Día eh, Internacional del Cine Casero, ¿no? También tendríamos que pensar en, en hacer algo, porque estoy seguro que eh, justo en Cuernavaca, o sea, si tú lo, lo platicas con con la gente que está dedicada al cine casero en México, creo que de los lugares más filmados en Super 8 debe ser Cuernavaca. Entonces, por ahí seguramente habrá también materiales que todavía no salen a la luz. Y este tipo de iniciativas como que, que pretendemos con el Día del VHS y el Día del Cine Casero, pues es eso, que la gente se acerque, quizá para el próximo año lo, lo podemos planear con más calma y, y convencer a la gente que lleve sus cassettes en VHS y, y, y digitalizárselos ahí. Eso sí es un poco más más eh, sí implica pues una logística pero no veo por qué no podamos ir como haciendo crecer el proyecto para que la gente de repente siempre tiene estas cassettes siempre tiene estas películas y no necesariamente tiene luego la posibilidad de volverlos a ver no como por la propia tecnología la propia evolución porque no no han valorado como dices tú las nuevas generaciones pues no tienen ni idea de, de que en esa cinta había había magia no toda la magia que tú y yo Perfectamente entendemos. Entonces, bueno, pues ahí, ahora sí que hay que eh, eh, aprovechar ese gran escaparate que es el cine Morelos, que pues, insisto, tiene una tradición increíble y pues seguir, seguir planeando cosas. La verdad es que sí nos, nos hace muy felices. Yo tenía también ganas de, de, de poder hacer más cosas y pues, ya teniéndote ahí de infiltrado, <risa> está, está fantástico. Porque además, justo cuando platicaba con Carlos de... Pues, ¿Qué más hacer para la gira? Llegamos al a a a acuerdo de que bueno, aunque va a haber fechas en, en otros lugares ya, como saben UltraCinema, pues eh, abrazó por completo la ignorancia. Este año no está dedicado a un, a, a una ciudad, no va a ser en una ciudad como como venía siendo, pues porque por cuestiones logísticas y sobre todo cuestiones económicas, pues no es no es, no es tan viable como como quisiéramos. Entonces nos vamos a Divide y vencerás, dice el dicho. Nosotros nos vamos a dividir. Va a haber muchas, muchas funciones en distintas partes de, de la República, pero nuestra inauguración, nuestra gran inauguración va a ser ahí en el Cine Morelos. Estamos muy contentos porque, pues, este caso. ¿no? Básicamente, Ultracinema es un, un festival que surge en el estado de Morelos, que, que se crea, que se, que se concibe en el estado de Morelos y, y pues, la la cuestión de, de, de hacer un, un, un magno evento en el, en el cine, pues viene, viene ya casi casi siendo como lógica. ¿Cómo, cómo percibes? Ya nos contabas que pues, tenías este interés porque justo ahí has detectado que hay gente que está interesada en bueno, que te la redundancia. Tú tienes interés de hacer cosas de, de, de, con, con proyectos experimentales porque has visto. Pero ¿cómo ves a la, a la banda? Sí, sí... Eh, están como ávidos de, de, de otras narrativas, tú, que incluso tienes la sensación ¿no? de, de, de las proyecciones en la calle. Eh, ¿Qué te piden la gente? O sea, estando ahí en, en, en, en, el, en, el, en el cine, eh, ¿cómo ves esta cuestión de, de, de poderles ofrecer pues películas poco convencionales como la ultra Ultracinema? Pues creo que acá el objetivo son, son justo los jóvenes que están estudiando cine. ¿no? Eh, porque así como ya hay públicos que son amantes del cine y que están abiertos a ver eh, alternativas no, en narrativa y, y, y en formato, pero no precisamente son realizadores, producen, ¿no? son esos públicos, son espectadores. Eh, a, a mí lo que me interesa es ir acercando a las escuelas de cine también en, en Morelos, Tornavaca cada vez hay más, o al sea, mínimo hay cinco o seis escuelas de cine, eh, o eh, universidades que tienen la licenciatura o un, una materia específica en cine. Me Es importante que, que los chicos y las chicas vengan, y justo creo que aprovechar eh, que también han cambiado los, los, los, las salidas de exhibición y de proyección, que ¿no? ahora desde tu celular puedes crear algo y, y, y en lo inmediato puedes treparlo a, a YouTube o a cualquier plataforma, eh, que ellos conozcan y encuentren otra forma de hacer cine, pues les ayude también a la hora de la creación, ¿no? Que entonces eh, no solo sea lo nostálgico lo que nos lleve a, a hacer este tipo de cosas, sino también eh, lo práctico, no lo, lo actual y lo práctico. Y que también en, en este en, esta, en este eh, la, la, los profesores o los maestros que, que, que les puedan dar clases, eh, pues también que se actualicen, ¿no? que, que vean que hay otras formas de ser, que aunque sean viejas, pues que las narrativas siguen vigentes, ¿no? Y las posibilidades siguen vigentes y que, pues, que, le, que, le den, que oferten esta posibilidad a, a, a sus chicos. A mí me preocupa mucho que, que por más jóvenes que sean las generaciones, siguen como muy encasillados en, en las vacas sagradas. De, del cine, ¿no? del cine de culto, y si estás estudiando cine, o sea, tienes que actualizarte, porque si en algún momento quieres competir, eh, pues, tu, tu competencia ya no se llama Kubrick, ya no se llama escocerse ya no, ¿no? Pues, tu competencia es otra, y sus formas en las que están trabajando y siendo exitosos son otras, y tú lo tienes ya todo a la mano, pues, ¿no? entonces me interesa mucho acercar eh, a los más jóvenes, eh, y, y con esta idea de, de tener eh, el festival acá pronto, pues hacerle llegar la invitación, si es posible, de, de manera personal y presencial en cada uno de los espacios que se dedican a formar cineastas o productores o lo que sea, eh, pues, pues traerlos casi casi de excursión, ¿no? Para que puedan este, conocer este material. Sí, porque fíjate que... Eh, Morelos tiene... Tiene una tradición ahí como de resistencia, de lucha, acá con la idea de, de, de, de Zapata, aquí mismo en Tepostano, es un pueblo guerrero, como que sí hay una inquietud grande por, por no quedarse callado. Y en términos audiovisuales yo tuve la suerte de poder coordinar el, el polo virtual, porque no, no se pudo hacer en vivo, fue virtual, que el último que se organizó aquí en Morelos. Y la verdad es que descubrí que sí hay un montón de gente con... Mucho talento, con muchas ganas de contar. Y de repente, pues, solo les falta un poco encauzarse, ¿no? Ahí en ese, en ese, es otro proyecto del imcine el Polos, que creo que ya desapareció, pero bueno, por, lo, nos tocó la experiencia muy, muy bonita de, de, de, pues, de esta gente que está, que insisto, está ávida de contar historias. Y, y, pues, nada más es que de repente, insisto, que lo que se encauce, ¿no? O sea, eh, seguramente estas escuelas que mencionas, pues, también, ¿no? Son, ¿no? Buscan captar gente que tenga ganas de, de, de adentrarse en lo, en lo audiovisual. Y, y pues qué maravilla, ya quisiéramos tener un, un cine de estos. Acá en Tepos, lo bueno es que está cerquita, no está tan, tan lejos. Pero, pero bueno, pues nosotros igual estamos en, en, en toda la, la, con toda la, la actitud, las ganas de compartir, de compartir el cine y pues qué mejor que sea allá con, con ustedes en el cine Morelos. Esta, ya les decíamos, bueno, todavía no revelamos el, el, la, la programación y, y las fechas eh, exactas de las funciones en los en, en, en el festival, durante el festival, porque al final se pues, van a intercruzar ahí un poco la, la gira ultracinema y el, el festival en algunos lugares. Pero bueno, de una vez les contamos no a los, a los amigos que nos escuchan en... en eh, ya, acá en el estado, en Morelos, pues que estén pendientes porque Ultracinema va a, a visitar el, el Cine Morelos, tendremos ahí nuestra inauguración y pues algunas otras eh, funciones y esperemos que las, que las disfruten. Y pues para ir cerrando, Carlos querido, pues eh, es una invitación, ¿no? Es una invitación gracias a, a, que este... Que, que sería bueno irlos a visitar, ir a presencialmente, ir a visitar las escuelas para que sepan que va a haber, va a haber ultracinema. Pero yo sé que tienes tus fans también que te, que te escuchan en, en todos los programas de radio. Que ahora en tu calidad de, de director del Cine Morelos andas paseándote. Eh, pues o sea, también invítalos a que, a que eh, estén pendientes de, de ultracinema. Y sí, claro, pues también... Eh, aunque no sepamos usar las, las redes, por ahí hay gente que sí está pegada y que nos sigue, pues este, de la manera más atenta, más cordial y más amorosa, los invito a que vengan todos y todas al Cine Morelos, eh, a esta gira de Ultracinema MX, que eh, pues si bien hemos hablado de... de, de de resistencia, de, de persistencia y de permanencia, pues justo este festival es de los, que, de los que merecen ser vistos y ser valorados y ser aplaudidos y ser cada vez más eh, apoyados. ¿no? Y, y es necesario también que nuestra sala no solo se, se, se dedica a programar eh, una oferta de, de cine no comercial, pero que eh, siempre vaya en pro también de, de provecho en el país, ¿no? del de producto nacional para los que me conocen saben que es mi prioridad, ¿no? Y va a ser siempre mi prioridad eh, programar cine mexicano ¿no? entre sus, sus distintas vertientes, entre sus otros cines, ¿no? otras formas de, pues está la colaboración con Ultracinema y es importantísimo eh, que vengamos a conocer ¿no? Ya, ya no, ya no con, con la idea de ser creadores del audiovisual, sino cinéfilos, ¿no? porque Es... es, es de alguna manera, obligatorio conocer este tipo de propuestas experimentales y, y, y arriesgadas y, y, y al final hermosas por, por el simple hecho del atrevimiento de hacer este tipo de, de producciones y que tengan espacios y pantallas en donde poder exhibirse. Entonces, bienvenidos todas, todos y todes y ya les estaremos dando fechas. Maravilloso, Carlos. Creo que no lo pude haber no hecho mejor eh. Gracias por, pues, por darnos la posibilidad. Yo sé que tuvimos ahí uh, algunos despistes con esta, uh, para podernos poner de acuerdo. Sabes, la, la vida siempre te, te empuja luego a veces fuera de donde quieres estar. Pero bueno, finalmente logramos platicar contigo. Hoy, pues justo por estos cambios, no, no estuvo el maestro Gunt, no estuvo Carla, no estuvo Camila. Pero pues ya están, ya saben que automáticamente están despedidos, aunque los, los volvamos a contratar. Pero bueno, les mandamos un saludo donde quiera que estén y, y pues como bien dice Carlos, los invitamos a que estén pendientes porque habrá, habrá mucho ultracinema en el cine Morelos. Y pues de nuevo, Carlos, muchísimas gracias por, por estar acá, por contarnos eh, un poco de tu trayectoria y sobre todo pues, por contarnos, eh, contarnos la oportunidad de, de compartir eh, el cine experimental con el público del Cine Morelos y pues eh, nos escuchamos en la que sigue, estén pendientes porque vamos a seguir con, con invitados especiales en esta, eh, esta edición especial del podcast que como les decíamos está dedicada completamente a la Gira Ultracinema que es posible gracias a eh, el cobijo maravilloso que finalmente nos tocó un cachito de cobija del cine a través del focine que el proyecto de eh, creación de públicos, y bueno, estamos poniendo nuestro granito de arena para, para inundar de cine experimental el país. Buenísimo, pues nos escuchamos y nos vemos en la que sigue. Nada es original, el podcast más pirata de las redes. Un podcast dedicado al cine experimental y sus derivas.